La primera pregunta que nos hicimos fue: ¿Cómo llega el agua a las casas? Hicimos muchas cosas. ¿Cómo lleva el agua a nuestras casas? ¿Por dónde se va? Voy al sol y se darán las nubes. you okay. Las esponjas forman como tierra. Ah, pues sí. Ah, la Valencia es un para ir como roca. Siempre hagamos ah, con rocas y no pueden pasar y pasan Vamos, y hay perros, y hay caminitos, pero pues no con perros no pueden pasar.